días, estimados seguidores de Aldia.com, nos encontramos en la parroquia San Camilo, específicamente atrás de el, eh, la unidad educativa Liceo Bolivariano, en el cantón Quevedo, en estos momentos eh, se nos ha informado acerca de una muerte violenta en una de, bueno, en esta vivienda que vemos en imágenes, todavía eh, se desconocen los los datos, ¿no? Recién acaba de llegar eh, el comandante de la Policía Nacional, el jefe del distrito, lo vemos que está saliendo en estos momentos. Y, eh, bueno, también ha llegado la Policía Nacional, vemos que ha colocado la cinta preventiva para acordonar la zona. En los exteriores, por acá, se encuentran algunos familiares, conocidos, consternados, admirados de lo que ha ocurrido. ¿no? Todavía no se tienen eh, detalles del hecho, sabemos que se trata de un... Una persona que se trata de una muerte violenta que vive en, en esa vivienda. Y vamos a, vamos a conversar aquí. Amigo, Wendy. Bueno, ahí vemos que sale el, el jefe del, del distrito. Vamos a conocer Bueno, estamos, eh, hemos verificado el cuerpo, eh, eh, se le realizó un examen eh, de manera visual únicamente para, ya se traslada al departamento de medicina legal para hacer el levantamiento de cadáver, aparentemente es una persona de sexo masculino de unos eh, aproximadamente entre 50 y 60 años, aparentemente vivía solo, eh, no presenta eh, signos de violencia visibles. Vamos a ver qué se determine en la audiencia, por, en, la, en, la, en este caso en la necropsia, en la autopsia que se realizará para verificar eh, la causa de la muerte. Pero aparentemente eh, se presume que sería una ingesta alcohólica. ¿Qué le han dicho las personas que están aquí alrededor? que les ha podido informar? Bueno, los moradores eh, se han percatado de que la han visto ayer con vida. Hasta el día de ayer me parece, en horas de la tarde, ha estado todavía consciente y caminando por acá. Como le digo, el señor ha sabido vivir solo. Y hoy día ha sido encontrado, pero está acostado en su, en su cama. Eh, vamos a ver qué resultado tiene la autopsia, pero se podría, se podría presumir que podría ser producto de una ingesta alcohólica. ¿No tiene ningún eh, signo de violencia, nos comento? Porque sí, de tiene personas... un, un, un pequeño raspón en la frente, un producto, pienso yo, de alguna caída. Vuelvo y repito, la autopsia lo determinará, pero no le veo yo eh, como un tema de violencia, ¿no? sino que de pronto... Un golpe seguramente porque él está acostado, a lo mejor el, la ingesta alcohólica le, produ, le produció la muerte, eso habría que determinar. En la autopsia, pues de ahí se les dará a conocer la causa de la muerte. ¿Aproximadamente cuántos años tiene? De 50 a 60 años aproximadamente, es una persona adulta, bueno no, no adulta mayor, pero sí es una persona ya de edad. ¿El procedimiento aquí cuál va a ser de la Policía nacional? Bueno, nosotros ya está avanzando el del Departamento de Criminalística, el Departamento de la INAC, de la camioneta de medicina legal para ser trasladado al cuerpo a la morgue para que se realice la autopsia correspondiente. ¿Hasta el momento no se conoce algún familiar? Unos eh, señores de, acabaron de llegar, indican que son familiares, pues ellos ya nos indicarán los datos, sus nombres y la edad que el señor tenga. Gracias. Gracias. Gracias. Estimado coronel, bueno, fueron las palabras del coronel. En estos momentos eh, se está realizando analizando, ¿no? Ya se va a realizar el levantamiento del cadáver. Vamos a conversar con con los moradores también a ver qué nos qué nos tienen que decir, de pronto conozcan la situación amigos seguidores del día estamos eh, atrás del del liceo bolivariano en san camilo donde una persona fue hallada muerta en su vivienda Bueno, amigas, eh, estamos todavía en estos momentos eh, atrás del Liceo Bolivariano en la parroquia San Camilo, donde una persona pues, fue hallada muerta dentro de una de las habitaciones de su domicilio. La policía pues, se encuentra recabando la información, asumen que él se debe a ingestas de alcohol, según manifestó el jefe del distrito, y que bueno, tendría una marca en la frente, así que estarían analizando... Analizando más bien de, de qué se trata, ¿no? De que, ¿cuál sería la, en este caso, qué reflejaría en este caso la autopsia? Y bueno, ya acaba de llegar, amigos también personal de la Dinaset, la encargada, pues, de realizar el tema de de delitos, ¿no? Con muertes violentas también para analizar este caso. Bueno, amigos, seguimos seguimos en la transmisión en vivo. En estos momentos eh, ya acaba de llegar personal de la Dinaset a la vivienda. Un hombre fue hallado muerto eh, en, dentro de su vivienda. Ya acabábamos de conversar con el jefe del distrito, para aquellos que recién se están conectando, y nos supo manifestar que se trataría de una persona de aproximadamente 50 años que al parecer pues ha ingerido alcohol y... Eh, presenta una marca en la frente estarían analizando eh, de qué se trata no cuál sería el producto de esta muerte bueno al principio pues los moradores indicaban también que se trataría de una de una muerte violenta amigo usted nos comentaba que había guardado el ca su carro aquí eh, en el vehículo usted conocía a la persona fallecida Claro, yo lo conozco tiempo. ¿Ah? Era, era compañero, era amigo. Amigo de todo por aquí, pues yo vivo aquí a la, a la vuelta nomás. Sino que yo vine ayer, solo ayer nomás llegué a guardar ese carro. Le digo, lo ahí hasta mañana porque yo voy a sacar que lo tengo dañado ese carro. Sí. Claro. ¿Todos los días guardaba su hijo? No, recién nomás. Tengo como unos cuatro meses que no lo tenía por otro lado y recién lo traje ayer nomás aquí, lo dejé aquí. ¿ah? Ayer estaba bien, yo cuando llegué lo llamé, estaba bien, andaba caminando tranquilo. Ingería alcohol, decían ahí. Ah, sí, claro, así es, creo él que es. Una ¿eh? persona que tomaba mucho. ¿no? Mucho, sí, claro, así creo que así es. ¿ah? así es. Él vivía solito ahí, él vive solo ahí. Por ahí vive los hermanos, ahí pues, están todas las familias, por ahí están ellos. Ah, no, así. No, no, o sea, él, él habitaba solo en ese es Él solo ahí, ahí le hicieron esa casita y vive solo ahí. ¿Y a qué se dedica, Belo? ¿Usted lo conocía, a qué se dedica? Yo, desde que lo conozco a él, yo nunca lo veo por ahí, aquí nomás en su casa que lo veo yo. ¿Ah? Sí. Y ¿Es una persona adulta en este caso? Claro, mayor, ya, claro, y... ya es mayor, pues ya tiene algunos años ya. A unos 50, 55, algo así de tener Así es. ¿Ella es una persona amable que le gustaba prestar de pronto? ¿usted claro, claro, es, claro yo a él yo, yo le pago un dólar diario. Claro, un dólar diario, 30 dólares mensuales pago, para que me tenga ahí. Así es la cosa. ¿No era problemático? ¿No, no era una persona no, tranquila? No, con nadie, él de tranquilo. así es Con nosotros es todo tranquilo, de que yo lo conozco. Así es. Todo tranquilo él, sí. sí. gracias. ¿No recuerda sí. su nombre, amigo? Yo me llamo Miguel Pivaque. Miguel, Pivaque. morador de aquí. Sí, aquí la nomás. Sí. Primera vez que ve esta ¿Ah? escena así. Claro, primera vez nomás. Y casi, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Así es. Listo. Bueno, ahí está también la versión de uno de los moradores. Vemos que ya han llegado más personas un lugar pues no muy concurrido, estamos atrás de la unidad educativa Liceo Bolivariano, donde una persona fue hallada muerta dentro de su vivienda, aquí todavía personal de la dinaset la Policía Nacional, pues ya ha acordonado la zona, y eh, se encuentran, vemos que ya están llegando más personal capacitado, experta, para poder hacer la, el respectivo levantamiento del cadáver y también conocer pues detalles ¿no? del, del suceso de este suceso de Bueno, hasta el momento eh, están recopilando la información, ya eh, van a hacer, eh, van a acordonar la, la zona, ya están sacando a las personas que se encuentran en los alrededores porque ya van a, a empezar con el operativo, ¿no? Bueno, ha sido una semana, un fin de semana, ¿no? Muy violento aquí en el Cantón Quevedo, recordemos que... El fin de semana en los exteriores también del IES Quevedo se registraron también, eh, se registró una balacera, el cual pues dejó como saldo tres fallecidos. Hubo pues momentos de pánico también en el IES. Bueno, recapitulando amigos, lo que ha pasado, según las versiones que nos han comentado, algunas personas manifestaban que eh, el hombre pues había sido, eh, de alguna manera había sido herido, pero ya llegó la Policía Nacional, hizo de alguna manera una inspección visual. ...y pues el, el coronel del distrito pues no supo manifestar... ...que están analizando la situación... ...que era una persona que al parecer había bebido alcohol... ...y aparentemente pues también presentaba herida en la frente... ...no tenía signos de violencia pero sí presentaba una herida en la frente... ...entonces eh, por el momento pues se está recabando toda la información... ...para conocer a detalles, se desconoce el nombre... De, de la persona fallecida, se sabe nada más que tendría aproximadamente unos 50 años que vivía solo en esa vivienda y que, eh, que bueno, pasaba solo, en una persona ya mayor, una persona muy amable, tranquila, que no tenía inconvenientes con nadie, que pasaba en su vivienda y que también pues prestaba de vez en cuando su garaje para guardar vehículos, ¿no? Es la información que se tiene a esta hora, hemos intentado conversar con familiares pero entendemos la situación que por el momento pues, están consternados eh, y prefieren pues, esperar los análisis que realizan pues, eh, en este caso las unidades especializadas de la Policía Nacional. Bueno, al momento se está analizando amigos eh, cuál es el, la motivación cuál es el motivo de, de la muerte por el momento pues en el, en el país perdón en, en, en los ríos en la provincia de los ríos pues van 53 muertes violentas y en quevedo pues van 23 muertes violentas el número de, de muertes violentas pues es demasiado es exorbitante a comparación del año anterior según nos informó la policía nacional y les había mencionado que el fin de semana pues, fue un fin de semana muy sangriento porque también se originó pues, eh, una balacera que dejó como saldo tres fallecidos cerca del hospital de Elíes Quevedo. También una mujer que se encuentra herida y que en estos momentos también eh, está en el hospital hasta que pueda recuperarse. Y bueno, estas situaciones, amigos, traen mucha percepción ¿no? de inseguridad a la población quevedeña, las muertes eh, violentas. Los asaltos que ocurren casi a diario, e incluso pues personal de socorro también ha mostrado sus denuncias ante la prensa que también se, al momento de realizar pues, su trabajo han sido víctimas de asaltos. Y bueno, todo esto, eh, todo esto bueno, que ocurre hace que la ciudadanía pues tenga una percepción de inseguridad en el Cantón Quevedo y también en la provincia de Los Ríos, que a nivel de Los Ríos, pues, en una semana las muertes aumentaron, ahora son 53 muertes. Y vamos a eh, esperar también el análisis que realiza la Policía Nacional acerca de eh, la persona que fue hallada muerta en el interior de su vivienda. Ya llegó medicina legal para hacer el levantamiento del cadáver. en una próxima emisión también llevando mayor información. Bueno amigos, eh, más adelante llegaremos con más información. Ya llegó el personal especializado, ha llegado medicina legal, criminalística para hacer, bueno, no, dinaseg en este caso, para hacer el levantamiento del cadáver. Una persona de aproximadamente 50 años fue hallada muerta en el interior de su vivienda, ubicada atrás del de liceo bolivariano, una unidad educativa en la parroquia San Camilo del Cantón Quevedo. En estos momentos se están recompilando toda la información para eh, verificar, determinar cuál fue la causa de la muerte de esta persona. Amigos, levantaremos otra información ya con más detalles de lo acontecido. Muchas gracias.